Buenas noches, ya que con esta sesión eh, estamos concluyendo una muy larga exploración de las emociones que empezamos hace tantas semanas que parece casi una vida, así que para concluir pasar a una sesión en la noche hace sentido. Y durante eh, estas semanas, quizás, o meses, eh, quizás, eh, hemos visto eh, de otra manera un mundo en lo que siempre hemos estado viviendo. el mundo de la vida interna y sobre todo eh, la vida afectiva, nuestra vida emocional. Y empezamos eh, reconociendo que tenemos una relación con nuestras emociones, aun si conscientemente no, hemos no nos hemos preguntado cuál es la relación. Vivimos en relación muy íntima con nuestras propias emociones, y nos dimos la tarea de cultivar una nueva manera de relacionarnos con ellas, y de ir identificando en qué sentido respondemos con miedo o con culpa, o intentando no ver, cerrándonos, disfrazándonos ciegándonos. Y también mientras fuimos eh, observando cómo funcionan, nos dimos cuenta que si nosotros no nos damos cuenta de su presencia, esto no indica que no nos están superando. De hecho, si no estamos prestando atención es cuando muchas de las emociones menos benéficas y saludables nos llevan. Y empezando a reconocer que las emociones forman parte íntima de la vida y cuando eh, nuestra mente o corazón está lleno de emociones dolorosas, la vida es completamente distinta que los momentos cuando el corazón está lleno de amor o compasión, ¿no? estados afectivos realmente sanos y realistas. Y empezamos eh, dándonos la tarea de poder ver, de sentirnos cómodos mirando mirando cómo son, cómo funcionan los diferentes estados emocionales, cuáles son las categorías y tipos que hay, o cómo surgen, cómo se van, en qué se sostienen, ¿Mm? con el motivo de demistificar. ¿Mm? Y también con el motivo de bajar nuestra tensión en su presencia. De verdad, si sí es esto que me viene a visitar, así ah, yo conozco este, ¿no? este chavo o este chava. No, ya otra vez vino, ok. ¿Mm? Y reconocer que tenemos estrategias siempre hemos tenido estrategias, quizás no conscientes. Ahora, haciéndonos conscientes de la función de esta fuerza en esta vida, fuimos cultivando nuevas estrategias. Y el simple hecho de saber que hay opciones, varias, que podemos estar implementando o ¿A qué podemos estar acudiendo cuando surgen emociones que queremos no estar controlados por ellos, por ellas? El simple hecho de saber que tenemos opciones nos da más espacio para movernos. No tenemos que tensarnos, ni espantarnos, ni culparnos. Y simplemente con esto ya podemos mirarlos más relajadamente y de manera más amable, ¿Mm? poco a poco construyendo esta posibilidad de estar en su presencia, verlas, hablar con ellas y finalmente empezar a generar una re relación de amistad, de poder dialogar. No una amistad donde nosotros hacemos lo que este amigo muy ¿no? imperioso y ¿no? imponente nos dice, sino que okay, aquí, tú estás aquí, vamos a ver cómo hacemos aquí. También hemos mirado la, el eh, impacto de distintas emociones dentro de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace la culpa o la vergüenza? ¿Cómo es que nos afecta el orgullo, la ansiedad? ¿Cuál es el impacto en nuestras relaciones cercanas del apego? o de la ira, y cómo funciona dentro de nuestro ser esta fuerza tan potente que es el amor y la compasión. Y manejamos esta idea de que ciertas emociones son conforme con la realidad, y por lo tanto es realista actuar con base en ellas, y otras emociones no están congruentes o conformes con la realidad, y por lo tanto siempre generan agitación, conflicto, problemas y dolor y en cierto sentido quizás incluso es favorable que hasta nosotros alinearnos con la realidad algo nos inquieta, algo no, no se siente bien, no tenemos algo dentro de nosotros que nos está moviendo algo algo hacia algo más real. Y este elemento realista o no realista, está basada en la manera en la que nos relacionamos con otros y con nosotros y en nuestro entendimiento de la manera en la que existimos. Cuando pensamos que yo y otros, que yo somos, soy como un sujeto que experimenta y los otros son objetos en mi campo de experiencia. Hasta que se lee en ciertas presentaciones filosóficas que no sabemos, no podemos saber si las otras personas realmente tienen subjetividad o nada más son objetos actuando de diferentes maneras. Hay cierta discusión de esto. ¿Cómo sabemos que otros son reales? Solo sé que yo soy real. Sí. Créeme, existe este tipo de planteamiento. Y es una forma muy extrema de esta premisa básica, que yo tengo existencia independiente, que yo estoy aquí y existo sin tener que estar conectado. Mi existencia no depende de otros. Es una premisa básica, que somos entidades aislados, aislables. ¿No? Y esto nos hace tratar a otros como objetos, buenos o malos, ok. Si son buenos, yo los quiero. Si son malos, ¿no? quiero rechazarlos o destruirlos o hacer que se aleje todo este movimiento de apego a presión. Y también cuando generamos, cuando movemos en este mundo mental de yo aquí y otros allá, separado por una brecha, tenemos todo el sufrimiento existencial del aislamiento, también de la inseguridad, nos hace querer controlar lo que hay afuera porque sentimos que estamos en este planteamiento de yo contra ellos. Sabemos por la experiencia que no somos totalmente solos en el mundo, cosas que otros han preparado, sufrimos por cosas que otras personas nos dicen. Y cuando armamos este planteamiento de yo estoy aquí y otros están allá, esto no deshace la realidad básica de que estamos profundamente interconectados y nos estamos afectando todo el tiempo. Y empezamos a querer poder controlar lo que sí nos está afectando, pero con este planteamiento muy confundido, de, de intentar controlar otros, poseerlos, consumirlos o destruirlos. y con base en esta visión eh, dolorosa donde no reconocemos que lo que somos forma parte de lo que otros son. Nunca estamos realmente solos. La presencia de personas con quienes hemos vivido momentos muy hermosos, de mucho crecimiento y descubrimiento, ellos están ahí con nosotros todo el tiempo. El amor de, nuestra, de las personas que nos cuidaron cuando éramos niños está implícito en todo lo que hacemos, pero negamos esto. Mientras cuando empezamos a sentirnos interconectados, no solo reconocer intelectualmente, sí, yo sé que mi cuerpo viene de otros y tal y tal, pero es mi hijo, ¿verdad? Sino de reconocer que las interconexiones jamás acaban. Porque otros están integrados en nosotros, y nosotros estamos integrados en otros. Cuando empezamos a sentir esta interdependencia profunda, mucho del sufrimiento existencial empieza a apaciguarse, y las, los estados emocionales que acabamos de estar explorando, que conformen con esta realidad de la interdependencia son estados de amor y compasión, donde compartimos y sabemos que compartimos, y es bueno. Y en esta gran clasificación empezamos a reconocer que la presencia de ciertas emociones dentro de nosotros genera felicidad, la presencia de otras emociones dentro de nosotros genera sufrimiento, confusión, dolor. Y empezamos a tomar ciertas decisiones, que quiero más de esto y menos del otro. Cuando hacemos esto estamos ya aseverando, yo tengo la capacidad de empezar a yo decidir cómo me siento. Es un paso importante hacia la liberación emocional, que no tenemos que sentir lo que sentimos. Y esto podemos empezar a proponernos cuando reconocemos que yo y las emociones que están presentes no son la misma cosa. Estados emocionales, que son eventos mentales, surgen por ciertas causas y condiciones que se juntaron que no están juntas siempre. Y aplicando la estrategia de la meditación empezamos a poder observar esto, va aumentándose, Ciertos pensamientos hacen que se aumenta mucho, otros pensamientos hacen que se va apaciguando, pero si simplemente nos sentamos y observamos, naturalmente se va evaneciendo como un arco iris, simplemente desaparece y luego aparece. ¿Mm? son transitorios. Y si no están aquí siempre, no puede ser que yo soy esto. También hemos empezado a observar que nosotros detenemos sus visitas. Vienen a visitar, en la meditación surge un estado emocional puedes simplemente observar y permitir que, se, que pase, no poner más, no prepararle un plato rico de comida y empezar a alimentarla, cosa que no supimos quizás, que nosotros estamos ¿no? deteniéndola. Más entendemos, más libertad vamos generando. No nos controlan tanto. Y cuando empezamos a entender qué nos hacen, cómo nos hablan, cómo nos engañan las que están en la categoría de dañinas, ¿Cómo es que nos convence que es el enemigo, que esta es la causa de nuestra felicidad y tenemos que ir con todo para tenerlo o destruirlo? Porque si no, jamás en la vida vamos a ser felices. ¿Cómo es que generan esta visión de que las causas y condiciones necesarias y suficientes para nuestra felicidad están afuera, nos convencen de esto, el apego, la ira, los celos, si pasa eso fuera, yo no puedo estar bien adentro, si pasa esto yo voy a estar bien adentro. Este planteamiento que nos pone en una postura de total pasividad, frente a la vida y frente a nuestra, nuestras propias experiencias emocionales. Lo que yo siento en este planteamiento equivocado, depende de lo que pasa afuera. Si este partido gana, si la pareja me traiciona, si todas estas cosas pasan, estamos totalmente convencidos, no vamos a poder estar bien y lo creemos. Y poco a poco podemos ir aprendiendo que tenemos libertad o tenemos opciones para responder de manera diferente, pero simplemente saberlo no es suficiente, necesitamos familiarizarnos con otras opciones, familiarizarnos con los antídotos a los estados que queremos ir bajando. Porque es muy difícil para nosotros, nosotros creer que cuando cosas, cuando cosas malas pasan, nosotros podemos estar bien. Y es un momento de enorme poder cuando nos damos cuenta que no necesariamente tengo que derrumbarme si pasa algo malo, no necesariamente, pero es una confianza que tenemos que ir ganando aplicando una y otra vez nuevas estrategias y por esto es conveniente que hemos estado aquí tanto tiempo, sesión tras sesión, sesión tras sesión, viendo qué hay, aprendiendo y e intentando ¿oh? hacer algo al respecto. Entender cómo funcionan las emociones, reconocer cuando nos engañan, y empezar a decidir que no vamos a continuar arrastrados por las emociones que duelen, no, no necesitamos hacerlo y ya no queremos hacerlo. Y esto es este momento de rebelión, esta emoción está aquí, me está diciendo, ¿no? nos nos está dando órdenes que si no pensamos bien realmente creemos que tenemos que seguir. ¿No? Cuando hay ¿no? celos surge ¿no? y nos hace ¿no? involucrarnos con otra persona de manera realmente tóxica para nosotros por empezar. Y estamos en esta mentalidad, en esta mentalidad, y en cierto momento podemos simplemente darnos cuenta que esto es muy doloroso, esto no es nada favorable para mí sentirme así. Con simplemente pensar esto no nos liberamos, pero ya podemos empezar empezamos reconociendo qué estamos sintiendo, dice ok, estoy sintiendo esto, otra vez reflexionar cómo funciona, cuál es la infraestructura, cuáles son no, los pensamientos que alimentan, qué es la manera de verme, cuáles son los antídotos aplicarlos, aplicarlos, aplicarlos. Y al estar haciendo esto, nos estamos haciendo nuestros propios aliados, empezando a cuidarnos, empezando a tomar responsabilidad para lo que está pasando dentro de nosotros. nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo no es tan sólido como parece y la solidez de las percepciones y la sensación de estar totalmente ocupado por una emoción es una de la, las características de estas emociones, con pensamientos muchas veces un poquito obsesivos, pero me dice esto, no, y tal, y tal, está haciendo esto, está haciendo, esto. yo necesito eso, yo necesito eso, yo, yo tengo, yo tengo. A este elemento, si nos escuchamos, es un poquito obsesivo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que los pensamientos tampoco son sólidos los pensamientos no tienen una presencia sólida, surgen por causas y condiciones, las emociones surgen por causas y condiciones, se afectan mutuamente y yo al estar basándome en una visión más panorámica, puedo empezar a aplicar muchas estrategias, porque no tengo que mantenerme dentro, atrapado pensando lo que la emoción me dice que es correcto. Y el primer paso en salir de estos círculos, de un pensamiento que, que nutre una emoción, que, que invita un pensamiento, el primer paso es de simplemente decir, nada de esto tiene la realidad que yo le estoy dando en este momento no es permanente, no tiene esta solidez, y aquí nuestra inteligencia básica es una fuerza ¿no? absolutamente poderosa, y simplemente podemos basarnos ¿no? en cualquier otra, otro punto de vista. No tengo que ver la situación así. Puedo tomar un salto de imaginación y ver la situación desde el punto de vista de otra persona. Si no fuera yo observando esta situación y si no fuera tal y tal persona, ¿cómo lo estaría viendo? y este otro elemento de todas las emociones eh, dañinas, que estamos tomando una visión muy parcial y limitada, estamos enfocándonos en una cosa que la persona hizo o un elemento de la persona, una, no, una perspectiva y esta emoción, porque está basada en esta ignorancia profunda, nos insiste, es así. Totalmente, siempre, permanentemente, completamente. Y nuestra inteligencia, cuando escucha esto, nunca pierde la capacidad de ser. Mm, lo dudo. Siempre, permanentemente, completamente. Esto no existe. y así vamos quitándole a las emociones que no queremos tanto, su base de apoyo interno, que es en la creencia, en las percepciones que surgen y apoyan las emociones dañinas, que yo necesito esto para estar bien. ¿Realmente? O sea, jamás, si no tengo estos zapatos en mi casa, voy a poder estar bien? Ok, sí, no necesito esto. Y si este partido gana en la elección, yo tengo que cambiar de país? Yo tengo muchísimos amigos en los Estados Unidos que Juraron que si gana Fulano, iban a cambiar de país. Iban a. No, y hubo como Nueva Zelanda o Canadá o por donde. ¿A dónde va México? Era otra opción que algunos, como. Sé, varias personas me dijeron que iban a venir aquí y estar con, eh, en este lado del burro. Y hasta ahora todos siguen. No creer tanto en las percepciones que es intolerable, imposible estar bien en la presencia de esto. Y no indica que uno no debe de trabajar oh, para cambiar injusticia, sino simplemente estar en la presencia de cosas dañinas, sino cómo estamos en su presencia. Con claridad, con convicción, con confianza, con empatía hacia las personas que están siendo dañinos dañinas, dañadas por la, dañadas por la situación, esto es una base para cambiar. No tenemos que estar frustrados y enojados y amargos y, y furiosos. ¿No? Y esta es la libertad emocional que estamos intentando generar. Yo no pierdo mi capacidad de reconocer una situación como dañina, pero sé que yo tengo muchas opciones para responder. Y con los cuatro, las cuatro estrategias básicas que hemos identificado tenemos todo toda un país de herramientas, no una caja, todo un país de herramientas para poder ir desmantelando lo que ya no queremos estar manteniendo dentro de nosotros. ¿Resentimiento? ¿Ansiedad? ¿Orgullo? Okay. ¿Cuáles son las estrategias? Y con esta base de empezar a poder identificar qué está pasando por familiarización con la introspección, más entendimiento de cómo funcionan, este reconocimiento que no son permanentes, ¿no? no me tienen que controlar, ya tenemos mucha base para OK, tener cierta confianza y poder ir aplicando diferentes estrategias. Empezamos con la meditación. poder observar, poder estar en la presencia de cualquier emoción sin estar alimentándola, sin involucrarnos, sin darle más pensamientos y ejemplos, o sin querer argumentar con ella, sin rechazarla simplemente estar. Okay. Simplemente con esto vemos que hay espacio, que no somos la emoción, que en sí puede ser a veces muy muy importante, porque las emociones ¿no? destructivas nos abruman, y tenemos mucha familiarización. Con las que nos han visitado más a menudo tenemos mucha familiarización, casi se sienten familia. Sí. Estas familias que ni tocan la puerta y de repente están sentados a la comida o abren la puerta al refri y están mirando qué comida y ni siquiera sabías que habían venido a visitar". Así son las emociones más habituales. La meditación crea más espacio entre nosotros y la emoción. Empezamos a poder detectar su llegada, nos damos cuenta que la puerta se abrió y yo creo que está entrando ¿Mm? y estos esta fase del trabajo es muy muy fértil porque antes de que esté con sus manos en la refri quitándote no la comida que tú querías para ti ya puedes hacer otras cosas ¿no? puedes bueno, ahora la analogía me va a llevar en una dirección, y regresamos a la emoción, cuando la vemos llegando antes de que ha tomado control, esto es momento de mucha oportunidad. Tenemos el sistema de alarma que nos estamos poniendo ansiosos, ¿no? Sí. Si llegamos, si podemos darnos cuenta en la fase más inicial, tenemos mucho más que podemos hacer, sabemos cuáles pensamientos no son favorables en este momento, ¿No? sabemos cómo cuidarnos para que no callemos, y saber y empezar empezar a tener esa determinación, yo voy a hacerme presente, yo voy a hacerme responsable. Y esto implica yo quiero estar presente cuando llega para encontrar los momentos de intervención y también implica que muchas veces uno no va a llegar a tiempo, ya estará tarde para estos pequeños ajustes para bajarlo. pero incluso meditación aquí incluso nos ofrece la posibilidad de saber que nosotros no tenemos que estar controlados, cuando estamos meditando estamos identificándonos con nuestra mente consciente, no con la mente confundida, y simplemente este pequeño espacio ayuda. Los factores mentales que estamos activando cuando estamos meditando no son los mismos que se activan con ansiedad, con celos, con orgullo, con lo que sea, y esto en sí ya ayuda, pero también todo el entendimiento que hemos ido cultivando, ¿no? reconociendo que las emociones no son irracionales, no son ilógicas, tienen su, propio, su propia lógica, que es una lógica distorsionada, pero es su lógica, tienen su manera de pensar. y si sabemos esto, ya tenemos otro punto de entrada. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué es la comida que las emociones quieren tomar? Ciertas percepciones de uno mismo, ciertas percepciones de otras personas. Ciertos, ciertas acciones mentales, agarramos a uh, reproches antiguos para nutrir resentimiento. Las emociones no realistas que son resentimiento que está involucrado con algo que ya no existe, culpa que está manejando una visión totalitaria y monolítica de lo que somos, que no es correcto, todas estas emociones están construidas alrededor de una arquitectura muy barata, muy poco sólida muy poco real. Y esta, este elemento de ver nuestras percepciones, ver cómo pensamos de nosotros, ver que, cu cuáles cuentos nos estamos contando una y otra vez que sostiene cierta manera de sentirnos frente al mundo. Cuentos, identidades, que nos ponen en cierta postura frente a las situaciones. ¿Reconocerlo? ¿Los cuentos son qué? Son cuentos que nos contamos. Nosotros los contamos, no son realidades. Están hechos, son fic ficciones. Están hechos de ¿hmm? fantasías memorias, cosas que otras personas en algún momento nos dijeron y nosotros después lo tomamos y nos lo contamos una y otra vez. Esto se puede cambiar, pero requiere persistencia. No es trabajo de una sola no ves decirte, no, tú no eres tan estúpida como te dijeron, Tú sí puedes. Empieza con esto, pero no una vez, porque llevamos años contándonos y tiene el olor de la realidad, aunque no es real. Miramos la manera en la que filtramos conscientemente, continuamente, no conscientemente, continuamente, pasado en lo que para nosotros tiene el olor de la realidad precisamente por toda esta infraestructura de identidad, cuentos, percepciones y proyecciones. Y vamos pescando elementos parciales o datos que corresponden con lo que creemos que es real. Y una vez nos hacemos conscientes de esto, cuando vemos que estamos sintiéndonos así, podemos conscientemente pescar otros datos, fijarnos en otra interpretación, reconociendo que estas son interpretaciones que subyace una emoción. Si no queremos tener la emoción, no creemos en la interpretación. Vemos que hay muchas maneras de, de ver cualquier situación. Yo puedo ponerme y mirar desde una perspectiva que no me abruma, que no me atrapa en cierta emoción. Y todo ese trabajo de intentar de manera muy detallada estar viendo un engaño como un engaño, o reconociendo. Cuando hacemos esto, estamos parándonos en tierra de sabiduría. Reconocer que alguien te está engañando, ya no te engañas tanto, y estás basándote en una perspectiva más realista, más sabia. Y lo bueno de todo este trabajo es que no tenemos nada más que estar afrontando y trabajando con cosas difíciles, que de hecho toda la psicología budista no se trata de simplemente eliminar enfermedades, se trata de generar salud crear este entorno interno saludable, bondadosa, bondadoso, propicio para cualidades y felicidad y emociones positivas. Y esto es la tercera estrategia, de estar cultivando lo positivo amor, compasión, generosidad, la mera experiencia de la cual ya va quitándole el espacio a la carencia y todo el aprendizaje en entender, la manera en la que realmente estamos existiendo con el otro, que otro y yo nos, mutuamente nos definimos. Lo que yo identifico como otro a mí, esto dice mucho de lo que yo pienso que soy. ¿No? Las personas son muy marcadas por quienes toman como sus enemigos. toda la, lo que las, la imagen del oriente, ¿no? lo exótico, toda esta visión dice mucho de lo que estamos pensando que nosotros somos los occidentales. El otro marca nosotros. Y si entramos a través de la filosofía o si entramos a través de una reflexión cotidiana en lo profundamente interconectados que somos, entrenándonos a estar atentos a las conexiones. ¿Cuántas personas participan directa e indirectamente en cada experiencia que tenemos? de estar sensibilizándonos a los vínculos. Esto nos ayuda en cultivar sabiduría, que es la cuarta estrategia. Y sabiduría finalmente que reconoce que la manera básica en la que las emociones perturbadoras y dañinas me dicen que existo, en relación con otros, no es cierto. Estamos profundamente vinculados. Exist, somos profundamente vinculados. Y así vamos debilitando la visión monolítica de lo que tenemos, de que tenemos ¿no? de nosotros mismos y de otros. Y aquí reconociendo que la parte de la persona en la que estoy fijando es una parte, no es la totalidad, siempre hay más, porque cada persona existe en contexto, lo que surge en el momento, ¿no? en este momento en su construcción continua, lo que surge en este momento depende de las causas y condiciones que hay. y realmente decir, es así, si hablamos de otra persona, nunca es correcto. Está siendo así, quizás, pero mejor decir, en este momento yo estoy mirando a la persona y viéndola estando así, estando siendo así. Y más podemos reflexionar, sobre nuestra, la manera en la, la que nuestro punto de vista está marcando lo que vemos, estamos cultivando una sabiduría que eventualmente nos puede liberar de las emociones. Incluso podemos ver que esta emoción que yo estoy sintiendo ahora, está compuesta de causas y condiciones, no es real, inherente, ¿no? y sólida, como la, la veo. Esta cuarta estrategia que okay, ¿no? también forma parte de la mezcla, pero cuando surge okay, entender, estar atento, ver qué está pasando, ¿no? poder estar presente, observar sin involucrar, empezar a ver, aprender, aprender de lo que estamos viviendo, cómo las percepciones ¿no? se involucran, fortalecen o debilitan lo que estoy sintiendo, trabajando con todo este elemento, incluyendo la identidad básica, las identidades de carencia, etc. Tenemos muchos, muchos puntos de entrada, Y todo este trabajo que planteamos ya ha empezado, ya hemos empezado a hacer los cambios que hemos identificado que queremos hacer, con, haciéndonos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros, ya con esto, ¿cuántos años hemos vivido? empujados, jalados, arrastrados, aplastados por estas emociones. Ahora nosotros ¿no? los tenemos en el blanco, nosotros estamos ya viendo. Y los que, las que decidimos que sí, esto sí, conscientemente cultivar, los que no con mucha determinación ¿no? para poder sostener el trabajo hasta que los hábitos emocionales van cambiando y aquí es, realmente ahora es cuando todo el trabajo empieza, una y otra vez, aplicar una estrategia, poner una estrategia. ir creando tus estrategias. ¿Qué funciona? Tomando tu control de tu vida emocional, con las estrategias que has aprendido, fortaleciendo tu rapidez en aplicarlas, teniendo curiosidad para ver qué, qué sirve, qué no. Intentando esto, intentando el otro, descubriendo nuevas. Todo esto es lo que sigue. Convertirnos en custodios, realmente. Y lo bueno es que si no lo hacemos, las emociones teninas también son dolorosas. Y esto nos va a acordar. ¿Sí? Porque no queremos sufrir y esto nos recuerda, ok, yo quiero hacer algo, yo no quiero seguir aquí enojada, celosa, ansiosa, quiero hacer algo, ah sí, ok, claro, sí, yo también quiero. <risa> Vamos. ¿Sí? En este momento lo único que falta es ponerlo en práctica una y otra vez y tenemos que ponerlo en práctica porque las emociones que, ten que tenemos impregnan nuestra vida con sabor amargo o rico, delicioso y las emociones que nos ocupan, que vienen y ocupan nuestro espacio interno, sana, se manifiestan en nuestra conducta y en nuestras actitudes, y actuamos a veces muy confundido y feo bajo el poder de las emociones dañinas, y actuamos de manera muy hermosa y benéfica bajo el poder de las positivas. Así que para las personas que nos rodean, y para nosotros mismos, tenemos que hacer lo que se puede hacer. Si tenemos hábitos emocionales dolorosos, ya sabemos se puede cambiar y queremos cambiar. Esto más tener entendimiento y estrategias, esto es suficiente, una y otra vez aplicarlas, pero reconocer que estamos sufriendo y estamos dañando, saber que podemos hacer algo, de ahí nada más ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Y estamos viviendo emociones todo el tiempo, una tras otra, y esto es extremadamente favorable para un entrenamiento. Continuamente tendremos otra oportunidad de entrenar, no tenemos que ganar cada batalla, estamos entrenando, es favorable no ganar todas las batallas, ¿sí? Las emociones que muy muy fácilmente oh, las miramos y ya se salen de la casa, no estamos aprendiendo mucho, no estamos creciendo mucho. ¿Sí? Y cuando tenemos una emoción, una situación emocional fuerte, si nos podemos dar cuenta y empezar a, a usar la situación, podemos sacar muchísimo provecho, que nos va a ayudar en todas las futuras ocasiones que nos encontramos con esta emoción, y también nos ayuda muchísimo en te tener compasión y empatía para otros que están sufriendo de la emoción, esto también es muy importante. Tenemos todo lo que necesitamos en este momento, nada más hay que usarlo. Y cuando vienen emociones, aprovecha, aprovecha para aprender para entender, para ¿no? descubrir, para fortalecer tu habilidad en hacer algo. Y si cuando llegan ellos te superan ¿no? como una gran ola y te das muchas vueltas, eventualmente esta ola pasará, y esto será el momento de ver qué pasó, por qué no lo vi acercarme, cómo es que movió, ¿No? qué podría haber hecho, ¿No? si realmente funciona como he escuchado, cómo funcionó, cómo lo, cómo lo viví. Esto no es lo que normalmente hacemos. Normalmente una emoción nos supera, gritamos o lloramos, se va, continuamos sin mirar hacia atrás, es un gran desperdicio, un gran desperdicio. Así que no se trata de ¿no? siempre tener perfecto éxito, se trata de ir creciendo continuamente, para nosotros, para poder entender mejor las personas cercanas o las personas que nos rodean, que todos están también afligidos por las mismas emociones, y de continuar creciendo, fortaleciendo nuestras habilidades emocionales y convirtiéndonos realmente en personas que reconocen que nuestra mente, nuestro corazón es nuestro, no podemos delegar la tarea de cuidarlo a otra persona, no funciona. Y cuando nosotros planteamos de cuidarnos, de ver cuáles son las causas de nuestra felicidad y nuestro sufrimiento. Esto es una relación de amor. Es una relación amorosa con nosotros mismos que nos permite ofrecer amor a otros. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de estar duros con nosotros mismos y, y ¿no? desconectar de nosotros, castigarnos, hablarnos muy fuerte o abandonarnos, y dejar que las emociones dolorosas hagan lo que quieran con nosotros. En el momento en que decidimos, no, yo, yo, quiero, yo quiero ver qué puedo hacer para generar mi felicidad. Cuando tomamos esta decisión de realmente cuidarnos, esta es la decisión de amor. Esto es el amor por uno mismo saludable y responsable, porque las emociones dañinas también dañan a otros. Y generar esta relación amorosa con nosotros nos beneficia a nosotros y a otros simultáneamente. Y esto está conforme con la interdependencia. y es bueno